Bien chicas, vamos a comenzar con derretir el azúcar hasta formar un caramelo. Vertimos en el molde que vamos a hornear nuestro chocoflan. Y dejamos ahí por un momento. Mientras agregamos agua a una charola en el horno y ponemos a precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Y pues dejamos ahí un ratito. En lo que preparamos nuestro chocoflan voy a poner media taza de aceite con la harina para pastel de, que ya viene de cajita, voy a poner también tres huevos y voy a comenzar a batir con mi batidora a velocidad bajita hasta incorporar todo, todo lo que es el huevo y el aceite. Ya que está incorporado voy a comenzar a agregar una taza y un cuarto de agua de poco a poco para integrar bien todos los ingredientes y quede bastante bien nuestra mezcla Servamos nuestra mezcla de pastel y en otro tazón agregamos una lechera o leche condensada, una leche evaporada y una media crema. Revolvemos bastante bien todo, agregamos 6 huevos y agregamos 2 cucharadas de vainilla. La ralladura de una naranja sin llegar a la parte blanquecita para que no nos amargue nuestra mezcla. Y batimos bien todo, ya sea con un batidor globo, tu batidora o la licuadora. Lo importante es que quede bastante bien mezclado todo, todo. Que no quede asentado ni el huevo, ni la condensada, ni nada. Después agregamos primero la mezcla de pastel. Movemos para sacar el aire. Y vamos agregando poco a poco la mezcla del flanco, ayudándonos con una cucharita. Tapamos con aluminio y ponemos al horno. Que ya teníamos precalentado a 180 grados Celsius o 350 Fahrenheit y listo. Decoramos con lo que queramos y, y queda delicioso para disfrutarlo en familia. Espero les haya gustado y nos vemos el próximo videito. Bye hasta la próxima. Bendiciones.